La situación que atraviesa el sector 27 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís preocupa a residentes. Aseguran ha colapsado el sistema cloacal. A esto se suma la problemática del agua potable. Adiós, mira cómo está la cloaca, que mira cómo aquí se, se tapa totalmente, eso se tapa el baño, no se puede cocinar porque está dentro de la casa y, y ya tú sabes, bajo no está matando. Aquí hay dos días que no se cocina, y el tanque está para allá atrás, no se puede sacar y ya tú sabes.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 Y estamos sufriendo y estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes a que pues vengan a resolver nuestra situación. Eh, es lamentable, supe con algunos vecinos que ya como estamos en política han venido algunas personas a ofrecer, pero queremos que después de la política puedan resolver por favor esta situación que estamos